Uso un artefacto para viajar en el tiempo. Cuanto más atrás, más difícil de controlar. Tengo dos cargas, una para llegar aquí, otra para volver. ¿Qué pasó con la línea temporal de Logan? En vista de que en el guión filtrado de DR Strange en el multiverso de la locura se dice que el cambio de The Paul será porque en el final de The 2, Wade se la pasa viajando en el tiempo lo cual causaría que los Illuminati los arresten, si este fuera el caso, me da a entender que los Illuminati y la nueva Time Variance Authority actúan de manera independiente de acuerdo a la línea de tiempo, la va para lo derivado del M.Q. y los Illuminati para sus líneas de tiempo pero con los eventos del DR Strange se abrió una conexión entre varios Universos. Aquí es donde viene mi duda: cuántas veces se ha viajado en el tiempo en Esmen? La primera línea de tiempo que existió, sin meterme mucho en la cronología. La primera película sería Esmen Primera Generación, las orígenes de Wolverine, la trilogía de Esmen, terminando con Wolverine Orígenes y viajan en el tiempo en días del futuro pasado. En esta última película se entiende que han hecho muchos viajes en el tiempo para salvarse de los sentilenas, pero el viaje de Wolverine borra esta línea temporal. La segunda línea temporal de X-Men está conformada por la parte final de días del futuro pasado, Apocalipsis, Dark Phoenix, The Ad Paul, New Mutants y Logan, así que lo siento gente, pero sí, el profesor X volvió a morir en esta línea de tiempo pensando que Logan lo mato, sé que es la misma línea de tiempo porque los vídeos de mutantes de Logan y New Mutants son los mismos. Pero ahora, hay una línea de tiempo de la que no se habla mucho y es la línea de tiempo de la que llegó cable, como vemos en sus flashbacks, es un futuro distópico y con guerras, así que pienso que es el mismo futuro que el de la película Logan y como vimos al desaparecer el oso, la línea de tiempo de cable fue borrada con su viaje en el tiempo y si hipótesis de que el futuro de cable y Logan es el mismo significaría que Logan fue borrada de la existencia y eso haría que el profesor décimo de esta tercera línea de tiempo de The 2 sería el que forma parte de los Illuminati y por eso en el guión filtrado la escena post créditos de D.R. Strange 2 sería que Deadpool Paul vea los cadáveres y diga es la tercera vez que matan a Patrick Stuart. Deberíamos decirle la verdad. Hasta guarden este video, sospecho que en alguna escena han de mencionar todos los errores argumentales de S.M.E.N. y dirán que es por culpa de los viajes en el tiempo de Deadpool. Paul. ¿Y tú habías considerado que Cable vino de la línea de tiempo de Logan? Escríbelo en los comentarios.